Yo iba pasando, ellos iban en dos motores, eran cuatro ellos, y se devolvieron a atracarme. Entonces al yo mandarme, me dieron, me dieron dos tiros cuando me paré, yo hasta me caí de motor, entonces sabes, dame los ¿Cuál? tiros. Entonces cuando yo me caí, ellos me, me, me dieron un par de cachazos, me dieron. Sí. ¿Qué te llevaron? ¿qué te llevaron El teléfono, la cartera y el motor. ¿Tú habías tenido algún tipo de inconveniente con alguno de ellos antes? Una discusión tuve con uno una vez. O sea que tú identificaste quiénes quién están detrás de todo esto y qué le pide toda la justicia. No, que se haga justicia. El motor, el teléfono y la cartera. ¿Cómo a qué hora ocurrió eso? Como a las nueve de la noche. ¿En dónde? En la Guama.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 O sea que tú identificaste quiénes quién están detrás de todo esto y que le pide a la justicia. No, que se haga justicia. El motor, el teléfono y la cartera. ¿Cómo acabo ocurrió eso? Como a las 9 de la noche. ¿En dónde? En la Guama.